No, pues tengo oye, que quedarme oye, así. Oye, porque, oye, ¿Y cómo es? Oye. Su santísimo Bosque. ¿Y qué gesto? Es ¿Le gustó el video? Eh, ¿Fue, Nelly? No, no, la boy. canción, que tengo que entrar ahí bailando todos los locos. <risa> Ponme la canción. <risa> la chulería Venía yo bajando de una no, ¿Qué fue, Dios mío? Señores, un artista de lo más pegado ahora mismo. El Bosque con nosotros. Es de aquí el Bosque. Es de aquí. Ese tema. Ese tema lo dijo él, que lo iba a pegar aquí, es en este programa. Dijo un tema pegado y no ha salido. Real. Bienvenido, real. hermano. No, Muchas gracias, muchas gracias, hermanito. Y, y pila de gracias por la segunda oportunidad, porque esta es la segunda que vengo para acá, ya tú pegado, sabes. Pegado con el tema que tú dijiste. Así claro. que fue el caballado. No, es para bacanería, porque cada vez que pegamos un tema venimos dando la vuelta, darle calor al público, claro, tú no, sabes, no. cuando nosotros frenamos de una vez. Gracias, gracias. <ríe> Ahí te veo con un equipo de trabajo, como siempre, hay unos muchachos, yo tengo, siempre están tengo unos muchachos de para cuando yo tengo un paricito por ahí, <risa> <risa> que con, esos, con, con esos muchachos activos, y el equipo sí. de trabajo, veo también que en las redes tú le das su valor a los muchachos. No, claro, tengo que andar con el loco, no me empaqué por y tú sabes que los demagogos se llenan de odio. ¿verdad? claro, claro. <risa> Hermano, ¿y, y cómo, cómo va la carrera después de esta pegada de la terrena? No, la vaina va bien, saco el privity, tú sabes, claro. para de clandestines, y saco de todo, y de el y duro que me ha, me ha abierto pile de puertas con par de boricuas, tú sabes, un par de vainas heavy, un par de proyectos duros que vienen, viene algo con John Setter, el dominio, el listo Quirino, y un par de tigres duros, tú sabes. ¿Cómo tú estás? ¿Tú estás no, ahí? No, ¿estás a un ¿Cómo Estás rechazando llamadas, vos, que ya es. ¿eh? No, el vos que la coge, pero es ha hablado. Ponla ahí, hermano, vamos a llamar el mani, y tú Tío das ah, a su payón. en tío mayor. Memo, tío Memo, allá, allá. pene. Pero que vamos a grabar enero. en enero así es que está el bosque ahora mismo sí, sí. familia no cómete no el bosque. yo quiero preguntarle al boque si él pertenece al coro de la maldad no, yo pertenezco al coro del bosque. Yo soy un chamanguito que anda en diligencia. No, no soy de ningún mando, tú sabes. ¿Cómo así? Yo lo ¿Cómo que pongo así? claro, a, al que sepa, se pasa lo pongo claro a raya. Mira a la gente de la alcaldía que vienen con un cuento raro. le tiro ¿Qué fue lo tema? que te la gente de la alcaldía? Ah, ¿Qué es lo que, que yo, está pasando? No, porque de que yo con el espérate, vos, de espérate. De, eh. Espérate, que no a lo loco. Que, que nosotros vamos a dar con todo todo el mundo aquí. Esto no es que, que no es que dique. El artista invisible. ¿Qué es lo que está pasando con oh. ese muchacho? Con Mane. Chucky de Lehuá. No, porque yo una entrevista que. Mira, ahora mismo tú entras cualquier gente y me ves no, el bosque. Aquí está, no, aquí está todo el mundo loco. ¿Me, ¿me entiendes? Yo está y claro el que el bosque, todo el mundo sabe quién es el bosque, sí, okay, muchachos. Sí, sí, sí. Ah. Ellos están activos porque el chamaquito ha vendido su imagen. Pero un tigre que tú lo ves que es sí un tigre, el palacio, la viendo en la rocha, enrolabate, tú <risa> <saca de> alcaldía. <risa> ah, <risa> eh, okay, <risa> eh, <risa> Gente que ya <risa> tiran, lo montan en un fituri que ni de ellos son. Y ya yo sé que son las para. Entonces sin tú lo ves que tirando sin cadena ni nada, uh, lleno de odio con uno, tirándola a uno. Gente que nadie lo conoce. Entonces le voy a hacer un temita para que él vea. No, a... Lo Pero voy a pegar. La va a dedicar y le va no, a, a, a, a dedicar algo. El invisible. Pero explícame por qué Chucky le voy a hacer artista invisible. Porque que nadie, lo conoce, nadie lo conoce. Nadie lo conoce por nombre. Entonces, tú por lo era. ves, en la esquina y tú no Entonces, ves quién es no, no, él. No, no. él. estaba en una entrevista. Entró y y entró a Y todo el mundo a saludar a quién. <ríe> Al hombre invisible, no lo vienes. A los picor, no, <ríe> a no el mundo se ah, le no. da Capricornio, no ahí bien. lo ah, no, el antista invisible no se le puede tirar porque se pone sensible. ¿Y quién es ese? El antitis invisible. invisible. Que nadie te conozca. Eso sí es terrible. ¿Y quién es ese? El antista invisible. invisible. Ey, pero no estamos cantando, hombre vamos a en vaina nosotros, no, no, cantando eso. En... Eso no es que es otra también. Le soltó una tiradera y ripe la alcaldía en dos semanas, setecientos mil Ah, pero nada más, no fue para Chucky fue para la alcaldía entera. No, porque Eduardo Calle, el del movimiento paralelo subo un video de que yo me viene por una cadena tú sabes bueno porque dime tú yo lo que estoy haciendo mi diligencia que tú crees que yo estoy guaremateando todo tu el futuro, tiempo tu futuro, Tú me entiendes mi futuro buscando mi vuelta porque yo no guardo uno de los montones de esos guaremáticos que él tiene ahí que todavía no lo conoce ni jimquintín la caldía <tose> está lleno de guaremate de rochis sí o no claro boke? sí claro boca llena están llenos de guaremate de guaremate claro guaremate y... de loco. espérate me gusta lo de que equipo que nos pagamos. No, por no, pasar. porque no, ella anda, acá. Ella sí, anda respaldado, eh, no Ella que, anda respaldado, Ella eh. anda uno de desalcedo que tira para El tipo. guerrero negro. Mira, Boque. Entonces, el que se quede en la alcaldía no progresa. No progresa. Dame Jeroche ahí. Lo que pasa es que Roche Mirri y todo, pero es como dice el mismo poquito, ese entorno que él tiene, de Magoco que tiene. No, no hay jefe, jefe. no hay jefe papá Dios. Lo que pasa es que hay gente que se creen como que está que, bien, tú necesitas ayuda. Y claro. tú frenas, manito, mira que es lo que uy, uh, si te ayudó bien, pero tú tienes que seguir más para adelante. Tú no puedes decir de que todo el tiempo ahí, todo el tiempo ahí, claro. ¿me entiendes? Entonces. Por eso lo... te dicen papá diligencia. Claro, porque yo no me detengo. Yo no ando en eso, yo frené en Santiago. Yo, yo, yo, yo estoy de ayer en Mediatura, yo también en Santiago ayer. Y frené en Santiago en Mediatoul y grabé un dembow con FlowMask ahí mismo de Santiago. Qué tú duro, sabes que es. Eh, lo man, man. agarré una vez que lo que vamos a hacer una vez va para el estudio, ni, dormir, ni nada, Que lo que montamos, porque yo ando en diligencia. Yo lo que andaba en un Mediatoul. Le llegaste. Futuro, pero claro. hicimos un palo, que eso está pegado, de que salga mm, y lleva o sea, Un dembow montaste a en un dembow. O pata, llévate de mí. No, es que está, él está en el medio. O sea, él está... El trabajo deja todo dicho, como es. Entonces, sabemos que tú estás ahora en el medio, en el auge, con la terrena. Que todo el mundo está... Apúntame me si tengo no Se tengo. Saco espada, lo que tenemos pegado, los van a que ser del momento es el ahora. Del y, cada momento. Vez que, y deja que suelte la leche. Toda la leche no son buenas, hay leche <ríe> que dan problemas. problema. Por eso tengo la mía y respeto la ajena. Hay gente que por su leche dan un plomazo de banana. Por eso la leche ajena tú la tienes que respetar. Uy, eso uy, está ¿Y, y, la y la cuándo pena. es que tú vas a citar eso? Porque eso tú lo no, cantas todo por... Ya tú lo tienes y pegado. Dominicano. Y ya volvió el video a hace la semana uy, que viene rico y de Ay, dominicano, no. yo tengo mis cones para allá, manito, ya te no, del loco no, no, no, no va a tener Llévate. Que hacer una vaina claro. aquí este, porque ya van dos veces y viene pegado aquí, va a tener que haber una payola mía. mí, bobo, y... tú eras eso no, vaino, de adiós oh, pero de aquí que sale ve con eso de la leche la canto ya eso está pegado un, sin salir un mes tú vas a ver no, pegado en que... boca sí. allá. pero tú lo tú lo estás diciendo después tú este video tú lo subes para youtube este, sí, y todo sí. la... hola, este hola, pedacito hola. tú lo vas a coger lo vas a subir después damos un mes de la leche lo más pegado en la calle llévate de mí no está bien yo tra... pego los Ay, temas eh, sin salir entonces lo que me quilla de una gente ve que energía tiene ese muchacho está asegurado está pegado y ah, pero la vida, que la ferma está pegado tú ves y está su mente José muchacho muchachos tú Acuál, ah, acuál. No, no, no, Lo que él está pegado, tú ves, tiene su nivel. Y como quiera, no le baja. Exacto. No, no se le puede bajar. Sí, porque mientras más tú te pagas, tú tienes que trabajar más. Porque tú estás, tú estás como es, manteniendo una carga. Eh. Si tú vienes viendo un tema duro, tú tienes que venir otro más duro. Después de ese, vienen con otro más duro. Entonces, tú, para tú lograr eso, tú tienes que estar trabajando, trabajando y darle un durísimo. Equipo, le llega. Me, veo que está bien un equipo de trabajo. Eh. Oh, ahí está el doble oh, ahí está la seguridad. Ahí está el manager, ahí está ya. el DJ. Ahí está el, el, el, el, el, que, el que tú le dices, pasamos eh, la toallita. Un No, no, no, no. La vaina, todo el mundo. Pero, pero eh, ese doble bo. Tiene un feeling de Piguet. Eh. No, no, esos tigres están tan ¿Qué? No, ese no, no, es el DJ. Ese, el, es el DJ. El, el, el, el W parece a, a Le Noé, de Sion y Le no, eh. <risa> Sí, Ay, sí, es, es, es el cierto. DJ, DJ grande. Sí, <risa> eso no, pega tú... ahí arriba, no te pare, <risa> <has te> sentado. <risa> <risa> que bolita es que tú caes. Oye, este están a todo. Un equipo bacano, siempre confiable, humildad y apoyándose ¿sabes? Con el apoyo, gallina y pollito. No, <risa> no, <risa> los eso es lo que le falta. ¿Qué consejo tú le das a los muchachos? Por ejemplo, al nuevo talento talentos de aquí en San Que ya hagan si su dirigencia, y no Ella lo va a hacer por usted. Las que no se dan son las que no se hacen. Le llegaste sí. Olvídate de eso, que uno nació sin nada y tuve que gente tiene, entonces si tiene porque le hicieron a usted también. ¿oye? <risa> la pregunta, la pregunta, sí. Bien, ¿algún proyecto que tú tengas, planea futuro, que tú como que tengas ese ángulo de tú, porque te, tú creas que te lance más a tu carrera internacionalmente? Claro, me voy de gira allá, con Dios por delante, para Europa, y fue para Estados Unidos, y ya se está armando toda la vuelta, y el loco tiene todo su papel, y activo, ¿Qué pasa? Es que tú sabes que lo que es con Dios por delante, tú sabes que lo que es en Toki... Los contactos claro. contacto del bosque para que los... No, me contacto en, en, en las mismas redes sociales, no, arroba el boque. oficial y está todo... Atención en el... los ricos de aquí de San Francisco. El bosque anda por aquí, esos paris clandestinos, dale Boque. Lo rompemos feo Pero tú que Lo que lo, lo, lo, lo, en persona Yo también cuero Hace que En los shows Y de todo Llévate de mí. Nosotros lo que lo hacemos buscar en las redes sociales Arroba el bosque oficial Velarga cada kilómetro En mi perfil tal, los número de contratación Y toda la vaina Tenemos par de temas Pegados feo Que no de boca Tenemos el bulto Todo No la tiene Una momia Y no se mueve También tenemos Eh Y En el, en el caco. caco ¿dónde la metiste En, en el caco caita. También tenemos Si saliste a comprar Y te agarraron En el toque Ay. Hay un bobote. Oh, oh, oh. Tenemos la terrena. y un coro para la terrena. <risa> Apúntame. Apúntame. Queda 10 mil. Pues, pues bórame. Bórame. Un trozo para atrás. Si te sigo cantando, hay bobo. Llévate de frente. No, un concierto <risa> aquí en vivo. No, Súper no, pegado el, el, el bobo. Señores, gracias, hermano mío, por estar aquí siempre. Con venir aquí a los osobrosos, que quedamos a los temas que se peguen de aquí. Los más pegados, los osobrosos, la pámpara. ¿Eh? Tu Mío, tu no, no, yo. Madre, metido, yo estoy activo, yo te bien lo que pase. Sí. Yo, yo lo que cuando yo vaya a Santo Domingo y Boque y siga un ataque me va a Mira, ya viene esta, dame esos sí, somos los osobrosos. <risa> <¿Sí, t> <risa> Estamos activo hermano, eh, muchas gracias y tú sabes que somos tuyos, el equipo de trabajo, bienvenido siempre aquí a los próximos y los osobrosos.